Tiempo de Misterio.com En Busca de la Verdad La experiencia tuvo lugar el 1 de abril del 2017, a media mañana, en la localidad italiana de Groseto. La duración de la sesión fue de 3 horas y 15 minutos de las que pudimos grabar la sesión completa en audio pero solo 20 minutos de sesión de vídeo, con el móvil en calidad Full HD y con la luz encendida de la estancia. Fuimos 5 asistentes, aunque en las imágenes se aprecian 4 porque uno de los asistentes es quien grabó los últimos 20 minutos de vídeo. A excepción de los minutos grabados, la sesión tuvo lugar en penumbra, pero no en total oscuridad, así que podíamos ver la mesa y las caras con bastante claridad. La sesión se realizó en casa de la organizadora, una mujer de más de 60 años que hace 20 años perdió a su hija en un accidente y que decía poderse comunicar con ella en sesiones con la mesa que realizaba con su marido. Desde el fallecimiento de su marido hace unos años ya no experimentaba con la mesa. Así que fue con nosotros su primera sesión desde entonces. Aunque ella no se consideraba medium, a nosotros nos parecía bastante evidente las capacidades mediúnicas de ella. Así que en la sesión estaba un servidor, una chica de 40 años que había perdido a su hijo, mi padre, investigador y escéptico por entonces de cualquier fenómeno relacionado con el espiritismo, mi pareja y la propia organizadora la mesa no era de grandes dimensiones, pero sí pesaba, debería estar entre los 10 kilos. Pudimos examinarla, la estancia también, estuvimos vigilantes de que no se produjera fraude alguno. No teníamos dudas de la buena fe de las personas presentes. La organizadora no se dedicaba a la mediunidad, no la exponía, ni realizaba sesiones ni públicas ni privadas, ni tampoco buscaba ningún tipo de notoriedad ni publicidad. Ella simplemente experimentaba a nivel privado, siempre con su marido o en algún círculo espírita del lugar. La chica que había perdido a su hijo estaba cursando estudios de psicología. No se dedicaba al mundo del esoterismo. La médium vestía pantalón y un jersey ajustado de manga larga que no le cubría la totalidad de la muñeca. Tenía dos anillos en la mano izquierda y uno en la derecha. Nos sentamos alrededor de la mesa, alrededor de las diez y media tocando nuestros pulgares el meñique de la persona situada a nuestra izquierda y a nuestra derecha, formando un círculo con nuestras manos alrededor de la mesa. La organizadora hacía varias invocaciones, pero no fue hasta el minuto 55 que no empezamos a notar las primeras anomalías, pequeños temblores, preludios del balanceo de la mesa que más tarde se produjo, exactamente seis minutos después. La comunicación se establecía por códigos. La mesa se balanceaba golpeando con sus patas el suelo y parándose la letra del abecedario necesario. El primer contacto fue con uno de los guías de la medium. Se presentó y la mesa se empezó a balancear sobre cada uno de nosotros lo que significa un abrazo. Se dieron mensajes de carga filosófica y en algunos casos mensajes personales se produjo un contacto espiritual con el hijo fallecido de un conocido nuestro, cuyo nombre solo conocíamos mi pareja y yo, por lo que descartábamos fraude alguno por parte de la organizadora. Mi concentración en todo momento fue relativa, puesto que estaba más pendiente de no ser engañado que de la sesión en sí. Revisaba la posición de las manos de todo, cualquier movimiento sospechoso. Por suerte, Dada mi afición y mi experiencia en el ilusionismo y sobre todo en la rama del mentalismo, conocía la mayoría de trucos que se utilizaban para mover o levitar una mesa. Empecé verdaderamente a relajarme en cuanto vi que los movimientos se hicieron más bruscos, como si las supuestas entidades quisieran demostrar de lo que eran capaces, habiendo momentos que la médium ni siquiera tocaba la mesa y prácticamente se nos escapaba de las manos la mesa caminando con sus tres patas por la estancia. Tampoco cuadraba que los movimientos bruscos de la mesa fueran de la misma potencia independientemente de que fuéramos 3, 4 o 5 con las manos encima de la mesa. Otro dato es que la mesa era en su superficie muy deslizante que junto al sudor de la mesa resbalaba bastante dificultando el empuje. En un momento de la sesión, una de las supuestas entidades nos permitió grabar en vídeo y con luz. El vídeo que veremos tiene una duración de 1 minuto 50. Hemos recortado tanto la duración como el formato de vídeo para preservar la intimidad de las personas. Aparece la organizadora que lleva las uñas pintadas, mi padre, mi pareja y yo mismo. Es interesante y destacamos cómo la organizadora era precisamente la que nos advertía continuamente llegándonos a regañar para que no apoyásemos completamente la mano sobre la mesa. Solo debíamos apoyar ligeramente los dedos. De hecho, en varias ocasiones apartaba ella sus manos y la mesa continuaba sus movimientos. También nos advertía cuando iba a ayudar a la mesa a ponerse en pie cuando ésta se volcaba en el suelo. Para ello la mesa tumbada seguía arrastrándose y la organizadora ponía su pie para que la pata de la mesa tuviese un punto, un punto de apoyo, frenar el arrastre y que se pusiera nuevamente en pie. tiempodemisterio.com En busca de la verdad Y por fin llega el momento, vamos a ver el experimento, la sesión que pudimos vivir con la mesa parlante o mesa giratoria la verdad es que no teníamos tampoco mucha esperanza de que el fenómeno se produjera eh, tardó bastante además estábamos muy cansados, ya dolía la espalda dolía los brazos ya que yo pues no no tiraba no se movía pero al final la experiencia fue muy curiosa muy bonita y espero que en estos pequeños minutos podáis disfrutar de por lo menos una pequeña parte de lo que nosotros disfrutamos en esa sesión que fue muy muy curiosa. Estamos ante un fenómeno parecido a la ouija que ya analizamos en profundidad en Tiempo de Misterio. Por la experiencia vivida semejante a otras tantas que existen en la literatura paranormal, descarto que en esta sesión hubiese habido algún tipo de fraude. Al igual que otros investigadores, creo que el efecto ideomotor o impulsos musculares inconscientes juegan un papel, pero no tan grande como cabría esperar. En mi caso, o el de mi padre, que siempre hemos sido escépticos, la parte inconsciente la teníamos en la experimentación bastante inhibida. Estábamos más pendientes de los demás y no de ejercer presión sobre la mesa. Mi padre tenía dudas que no fuera la propia medium que guiara en todo momento, de manera inconsciente o consciente, el balanceo de la mesa. Hecho que tuvimos que descartar, puesto que a veces el movimiento de balanceo iba hacia una dirección lateral respecto a la posición de la medium, Muy difícil de forzar por la misma. Y también pudimos ver cómo en varias ocasiones la propia medium dejaba de tener sus manos encima de la mesa y seguía el balanceo por parte de mi padre, yo y mi pareja. Cosa que ya descartaba totalmente que fuera un balanceo hecho de manera fraudulenta por parte de la medium. Si bien salimos de la sesión impactados, todavía estábamos algo incrédulos, quizá porque esperábamos una explicación más sencilla. No fue hasta revisar el vídeo que pudimos constatar que efectivamente el fraude estaba totalmente descartado como explicación del fenómeno. Eh, lo que sí que puedo decir es que los tres éramos conscientes que no debíamos forzar el apoyo sobre la mesa. Si eres consciente de eso es difícil que se produzca el efecto idiomotor porque estás en todo momento siendo consciente de no hacer presión sobre la mesa por lo menos eso era en mi caso lo que yo estaba todo el rato pendiente de no ejercer presión sobre la mesa con esto lo que quiero decir es que la explicación del efecto idiomotor teniendo en cuenta que ya hubo un momento que los que estábamos en, en la mesa alrededor de la mesa eh, éramos conscientes de que esto podía pasar, queda, si bien no del todo descartado, sí que no explica la totalidad de, del fenómeno, de, del por qué se para la mesa en el balanceo de determinados vocablos y, y por qué hay momentos que vamos persiguiendo la mesa por la habitación. En definitiva, nos pareció una experiencia bastante única, muy satisfactoria, no del todo explicable lo que vivimos por movimientos eh, idiomotores y aún así no tengo una explicación aparte de esotérica para poder explicar de manera racional todo lo que vivimos posiblemente el 90% tenga una explicación y haya un 10 que no la tiene porque nuestro conocimiento no llega más allá pero es una explicación totalmente natural aún así os lo he mostrado, os lo he explicado, lo habéis visto, ya sabéis de mi honestidad. Yo investigo para saber la verdad, no quiero engañarme a mí ni engañar a los demás. Si hay una explicación racional la quiero saber y si no la hay, pues me gustaría también saberla. Aquí están las pruebas y espero que vosotros, de la manera con toda vuestra libertad posible, podáis haceros una opinión al respecto esto es una información más para vuestro conocimiento. Esto no es la verdad, es mi verdad. Espero que os haya gustado y os veo en un próximo programa en Tiempo de Misterio. Tiempodemisterio.com. En busca de la verdad.